Vamos, vamos, vamos, vamos, por ello, por ello, por ello, por ello, por ello. No, vienen, vienen, vienen, vienen, vienen. Están picando, están picando. Vamos, GG, gente, GG en el chat. Vamos, vamos. Y bueno, gente, si les gustaría ver más partidas de Bedwars o otros minijuegos de Universo Craft, les invito a que me sigan en mi Twitch, que se lo estaré dejando en la pantalla en la descripción. Al igual que en mi cuenta de Game Street, que ya me la he creado también. Y eh, en mi canal de TikTok. Así que, sin más, nos vemos, gente.